Los sonidos del español. K. K. Con K se escribe kiwi. Kiwi. Con K se escribe karaoke. Karaoke. Con K ka se escribe kimono. Kimono. Con K se escribe koala, koala. Con K se escribe kepis, kepis. Con K se escribe kaki, kaki. Con K se escribe karate, karate. K, ka, K. Ka. K. K. K. K. ki, ki, ko, ko, ku, ku, ka, ka. karate, karate. Kepis, kepis Kilo Kilo Koala Koala Kurdo Kurdo Ka Ka Koala Koala Kansas Kansas Kentucky Kentucky Kinder Kinder Kiosco Kiosco Kilo Kilo Kabuki Kabuki Kimono Kimono Kuwait Kuwait karate karate karateka karateka karaoke karaoke kayak Kajak kiwi kiwi kepis kepis kung fu Kung Fu, kerosene, kerosene, Kenia, Kenia, Katiuska, Katiuska, Kaki, Kaki, kilovatio, kilovatio, Kurdo, Kurdo, Karma, Karma. Karate, karate, Kant Kant vodka, vodka, Alaska, Alaska, Karachi, Karachi, Kermes, Kermes. Okay. Okay. Kenia. Kenia. Kevin. Kevin. Búnker. Búnker. Kilo. Kilo. Kiosco. Kiosco. kilovatio kilovatio kilociclo kilociclo kilogramo kilogramo koala koala Kobe Kobe yoko, Yoko Dakota Dakota Koine Koine Kurdo Kurdo Kurda Kurda Kuwait Kuwait Kung fu, kung fu, Kuwaiti, Kuwaiti, Ka, Ka Recuerda suscríbete totalmente gratis a este canal, comente y comparte, regálame un like o un me gusta